entiendes o mueres, magister en marketing de la Universidad NU, especializada en negocios por internet para pymes y social media, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bogotá, Colombia, certificada en masterclass de Google, eh, marketing y creatividad asesora de empresas nacionales e internacionales, docente y tutora, invitada de posgrado en más de siete universidades de Bolivia y la Universidad Barrios del de Salvador sobre marketing digital. También speaker en varios eventos nacionales e internacionales. Ahora vamos a recibir a nuestra querida compatriota Micaela Zanja. Un fuerte aplauso. Se dice que sin analítica la muerte es segura, porque sin analítica no podemos generar buenas estrategias, no podemos saber para dónde estamos yendo, no podemos saber si nos están dando resultados lo que estamos haciendo. Y eso es súper importante para poder trabajar eficiente y efectivamente, ¿no es cierto? Bueno, antes de empezar, yo les tengo mm, sorpresas por ahí. Primero Así que espero que con esto sean activos, por favor. La verdad que no puede ser que ustedes tan jóvenes estén tan sentaditos, chicos. De verdad, todos estos desde ayer, que he tratado de ver un poco las ponencias, nos he visto muy sentados. Y no puede ser que la juventud esté sentada. Ustedes deberían estar ahí revolucionando. Así que espero que lo hagan. Y para hoy, hay algunas preguntas que haremos, pues les si tengo dos 2 en el momento pero para que ya sepan y se motiven por favor y bueno empecemos con la analítica empecemos a En las cosas. Aquí este concepto para que se lo guarden, para que no se olviden, por favor, los voy a leer nuevamente para que ahí lo tengan bien grabado. Son aquellas técnicas y herramientas que utilizamos para obtener, medir y analizar datos respecto a las estrategias y acciones online, en este caso online, de nuestra empresa, prestando la mayor atención en el cumplimiento de objetivos y metas. Yo lo no mido. ¿Cierto? Tenemos que medir. Así que no es tan simple como queremos el marketing digital. Hay muchas cosas que tenemos que ver. Ya. Bueno, no se ve bien, pero este es el proceso de marketing digital que, que yo trabajo. Lo he traído aquí para que ustedes se den cuenta de que la analítica está en todo Entonces empezamos a partir de ahí. Si yo no sé cómo estoy en la presencia online, ¿cómo puedo yo actuar ante los demás? ¿Cómo puedo plantearme objetivos? ¿Cómo puedo poner estrategias? entonces hay que monitorear super importante, no es hacer y dejar siempre hay que monitorear ahora sí, gracias más sobre el proceso pero en este caso del marketing analítico, el anterior era el marketing digital primero obtenemos datos recolectamos la información tenemos el conocimiento por haber recolectado esta información medimos respecto a nuestros objetivos los analizamos sacamos conclusiones y para finalizar siempre tomar decisiones si yo no tomo decisiones no sirve de nada la información que veo no sirven de nada los datos esto tenemos que tomarlo en cuenta y se van a, dar, van a ver que durante la presentación vamos a repetir este proceso siempre, lo tienen que recordar y desde ya, desde pues lo que estamos viendo hoy que es un poco no más teórico, pero es más básico lo vamos a desarrollar mucho más mañana así que no se pierda mañana lo que continuamos con el taller porque lo vamos a ampliar y para que ustedes también puedan aplicar. Vamos a continuando. ¿Qué elementos son importantes para el Marketing analítico Analítica web. Tenemos que analizar nuestro sitio web. Existen muchas herramientas para esto. Similar web es una de ellas donde podemos analizar nuestro sitio comparar con la competencia, así que es súper útil. Social media analytics. no podemos olvidarnos de ver las analíticas de nuestras redes sociales como marca. En cuentas empresariales podemos ver la analítica en todas las plataformas de social media, todas. Así que ahí, por eso tenemos que tener una cuenta empresarial, no un perfil personal. No sirve de nada para una marca. Vamos. Datos externos, estudios. Ustedes me de qué se tratan estos datos externos, estudios. Se trata de obtener información de plataformas de empresas de ID. Instituciones que realizan estudios como el INE, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la CEPAL, y ese tipo de instituciones nos van a dar información. Que como empresa, realidad yo no puedo hacer esos estudios tan grandes, pero sí me da información externa que me sirve para tomar decisiones. Si yo sé que en unos meses se viene una recesión económica terrible, yo tengo que saberlo y ¿eh? tomar decisiones. Entonces tenemos que estar ojo al charco, como se dice. Y. ¿Qué se refiere a datos numéricos, se refiere a saber a analizar e interpretar la información que tenemos para tomar decisiones, por eso el pensamiento crítico. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre el pensamiento crítico porque me parece súper importante. Lamentablemente en muchas de las clases que he dado en las universidades me ha pasado y he visto cómo falta ese, esa mentalidad de análisis, y de interpretación. ¿Qué me hacían cuando les pedía una, un análisis, un pensamiento crítico, unas conclusiones? Describían la información que salían los datos A mí no me sirve eso No me sirve Yo tengo que analizar, tengo que saber ¿Qué está pasando con la empresa? ¿Por qué ha podido suceder esto? Comparar con los objetivos ¿no? cierto? Entonces, todo eso Veamos el video por favor Okay? y si están muy fujetos voy, voy a quitar el regalo así que participen ahora va chicos ahora va no está transmitiendo Tener Beneficios para que se sigan emocionando con la, la, la analítica y empiecen a aplicar correctamente. Primero, tenemos que optimizar. Al ver datos, nos permite optimizar. Nos permite optimizar una publicidad, por ejemplo, que está funcionando mal. Cambiar de repente el segmento. Nos permite optimizar un sitio web. Estamos viendo que no tienen los resultados que deben tener, que el posicionamiento está errado que tiene errores en el sistema Entonces, todo eso nos permite hacer la analítica. Como les digo, no solo se refiere a datos, se refiere a análisis e interpretación. Nos permite conocer tendencias, ¿sí? conocer tendencias del mercado, ver datos, como les he hecho de, de plataformas como el Banco Interamericano de Desarrollo. No hablamos solo de tendencias, de no un hashtag, por favor. No, hay muchas cosas más importantes que la tendencia de estar Cuando hablamos de marcas y de marketing, mucho más importantes. Redefinir el foco, otra cosa súper importante. Es posible que al final, cuando yo vuelva a hacer análisis y medir, es posible que las debilidades que tenía al inicio sean han ya fortalezas y que tenga otras debilidades. Puede ocurrir. También puede ser que tengamos otras oportunidades y amenazas. Entonces, ojo oh a Siempre evaluar los resultados, que ya lo hemos mencionado varias veces, permitir Tomar mejores decisiones siempre nos va nos va a permitir tomar mejores decisiones. Y si yo soy una agencia de marketing digital, ¿cómo yo le voy a decir a mi cliente que lo que me está planteando no va a funcionar? Con datos, mostrándole que no funciona ese tipo de contenido, que no funciona esa estrategia, pero con datos sin sí, datos no sirve, y cada vez suele muestro que ha llegado tantos con lo que yo les no estoy planteando y con lo que esa persona plantea o ese cliente, llega a la mitad o menos, ahí le vamos a demostrar que realmente no funciona lo que nos está planteando. Y entonces los datos son para todo. Modificar estrategias y tácticas también, como ya les he dicho, no nos permite hacer esto porque sabemos que no está funcionando una en estrategia, entonces hay que cambiar, mejorar el contenido. Tenemos datos en redes, en las páginas empresariales, donde podemos ver información específicamente del contenido. Tengo una una, una, una herramienta que se llama Social Gest, que es súper buena, que permite incluso comparar con la competencia, nos permite ver el contenido de detalle para saber cuál es mejor, cuál no es mejor, nos da las notificaciones. Ah. la verdad les recomiendo mucho, si alguien quiere me avisa, pues les paso el enlace y les doy eh, el enlace para que tengan un es gratuito y puedan usarla y aplicarla. Obtener mejores resultados por ende por todo lo anterior mencionado Compararnos con la competencia ¿Cómo me voy a comparar con la competencia? Porque está bonita la página de Facebook de la competencia y la mía No, no, pues chicos, ¿existen datos? Con eso yo puedo saber, ¿a cuánta gente estoy llegando. No es cierto, el inglés me no si se reciben respuestas o no Hay muchas cosas que ver antes de ver la imagen nada más Que también influyen Cuidar la reputación, eso principalmente cuando vamos a monitorear es clave. Como les he hecho, podemos perder la reputación de marca. Ustedes saben muy bien que las redes se viralizan súper rápido todo. Hay gente que es mala, porque hay gente que es mala y que solo por hacer daño empiezan a escribir cosas dañinas a una marca. Especialmente, esto pasa muchísimo con restaurantes con servicios. Entonces, también hay que ser eh, precavido y hay que eh, incluso respetar los negocios, Al menos no es que sea una experiencia realmente pésima. Pero en todo caso, pues, y para eso las partes tienen que tener ese, recaudar por eso. Pero si no monitorean, no se van a enterar de esas situaciones. Y pasemos ah bueno el posicionarnos que ya les había dicho. Pasemos, pasemos. Funcionamiento del Marketing Analytics. Aquí les traigo un pequeño gráfico de cómo creo yo que debería funcionar el Marketing Analytics. O sea, desde qué desde dónde iniciamos. Vamos con el plan de acción en primera instancia, mañana nos vamos a ver el plan de acción, cómo hacerlo y a partir de ahí, como tenemos objetivos, es donde vamos a poder empezar a medir, Entender conceptos y funcionamiento, que es lo primero que están haciendo ustedes, entender. Entender cómo se marca marketing analytics, cuáles son los conceptos y todo eso. Dentro de eso, tenemos que entender marketing digital y analítica, herramientas de medición y practicar. El marketing y el marketing digital es de práctica, práctica, práctica, práctica, práctica, práctica y seguir practicando porque okay. Y va a ser mucho más visual para nosotros. Eh, monitorear a la marca, la competencia, monitorear el sitio web. Querramos monitorear el sitio web. ¿Por qué tenemos que monitorear el sitio web? ¿Por qué creen? A ver, alguien se lo ocurrió? ¿Por qué creen que deberíamos monitorear el sitio web? datos propios igual que monitorear, convertir los datos en gráficos y también combinar datos externos propios pues en nuestras plataformas, externos de competencia y externos de otros estudios como les había mencionado ah, más más sobre el funcionamiento marketing de galetas. tendencias y predicciones las herramientas de hoy en día nos permiten ver muchas de mercado, mañana vamos a ver un poco más de detalles, ustedes pueden saber, no me acuerdo bien, pero eso vamos a, vamos a buscar el tema de las tendencias, tendencias de búsqueda, de hashtags, tendencias de mercado, existen muchísimas tendencias que es importante tomar en cuenta, de tomar en cuenta de acuerdo a cada marca y a cada sector. No todas las tendencias son Sí. Sí. Sí. Hola. Lo último, lo más <risa> importante, tomar acción. Por eso les pongo aquí, vamos aquí. Porque si no tomamos acción, de nada sirve incluso haber tomado decisiones. Pero si no las ponemos en práctica, no sirve de nada. Vamos a seguir en lo mismo. Y vamos a seguir viendo las estadísticas y vamos a decir qué ha pasado. Porque sirve igual. Si yo he cambiado mi contenido, pero yo no he visto las estadísticas entonces es importante tomar acción interpretar, tomar decisiones y para finalizar actuar, ahí está entonces esos tres puntos son clave para el marketing analytics, clave tengo que ver los datos, tengo que interpretarlos y al finalizar actuar. actuar actuar, actuar, actuar practicar, practicar, practicar, métanse eso en su cabeza por favor para que funcione el marketing analytics para que funcione un plan estratégico de marketing. Ojo, esto funciona si hacemos un trabajo estratégico integrado 360 grados de marketing digital. Caso contrario, va a funcionar, no va a funcionar pobremente, va a funcionar un mes, dos meses, pero no nos va a funcionar ni a mediano ni a largo plazo. Invertir. Yo sé que las redes son gratuitas, que podemos eh, utilizar nuestro tiempo, pero cuando empezamos a invertir de a poco en publicidad, les aseguro que les va a ayudar mucho. Les digo por experiencia propia. Yo decía, no, estoy súper bien, me funciona, pero después me da cuenta que no era tan así. Especialmente en redes sociales como Facebook e Instagram. Twitter, esa es una de las potencias de Twitter. Veas, <risa> así que que me encanta Twitter. En Twitter, ¿dónde estamos? publicidad funciona perfecto. Si la sabemos trabajar, funciona excelente, chicos. Así que de verdad empiecen a utilizar tu índice, por favor. Contínuamos, por favor, a ver si. ¿Qué podemos medir? ¿Qué cosas podemos medir en digital? La publicidad, el sitio web, el sitio web, donde de Moricoreo necesariamente podemos ver datos de la cantidad de visitas que visitan nuestro sitio web, de quiénes dan clic a qué enlaces eh, todo eso es lo que podemos ver, ¿no? Y muchas otras cosas más. Eh, podemos medir palabras clave, palabras clave que son importantes. Clave, voy a decir de nuevo, para el posicionamiento. De mi sitio web, para el posicionamiento incluso de, de, de, en las plataformas de social media. Los hashtags también son palabras clave y nos ayudan a posicionar. Podemos medir influencers, embajadores. Voy a entrar en detalle con esto. ¿Por qué? Porque todos pensamos que los que tienen millones y millones y millones influencer, eh, Dani es influencer, eh, David es influencer, B es influencer, todos somos influencers, ustedes también son influencers, tenemos una influencia en cualquier persona en cualquier situación y en cualquier información, en nuestras vertades, en nuestra experiencia de vida, influimos en todos, ¿sí? ¿se entiende? Entonces no podemos medir una influencia por la cantidad de seguidores, se mide la influencia, ¿de acuerdo? También la influencia que tiene Ser. Audiencia es una herramienta que a mí me gusta mucho para la medición de influencias. Después podemos medir nuestra propia marca, ya saben todos los datos que podemos obtener, que hemos mencionado algo, ah, alcance, etc. Podemos medir las reputaciones de marca, medir hashtags, podemos hacer concursos como lo que estamos haciendo hoy en día, yo por medio Campañas de email marketing, es hacer, mandar correos electrónicos de forma masiva con plataformas profesionales de marketing. Ojo, podemos medir el sector. ¿A qué se refiere con el sector? El sector de la industria. Si yo soy una empresa de cosmética, o a el sector, me ¿cómo, cómo está funcionando mi sector, cómo estoy posicionada al lado de mi sector, de otras empresas. de es el sector. Podemos medir la experiencia del cliente. Si no voy a tocar ese tema porque tampoco es mi área. El tema de la experiencia del cliente es un solo banco que les puede Ven, ven, ven. Ven. Sí, vos, vos, ven. <ríe> Económica, la conversión con clientes pero yo trabajo en el mundo de conversión de otra manera, también lo trabajo en cuestión de conseguir engagement podemos hacerlo depende de lo que estamos buscando con la marca, entonces va a tener de eso hay que saber, hay que saber aplicar lo que tenemos en las diferentes situaciones el marketing digital está muy enfocado a eso saber aplicar incluso lo que, lo que llamamos tradicional que es el marketing no es ningún tradicional Claro, o sea, así es sencillo. Incluso eso tenemos que saber cómo voy a aplicarlo en el mundo online. Así, les van, a, así van a tener un buen funcionamiento del marketing digital. Si ustedes aplican marketing. Primero, el reconocimiento. ¿Quién nos va a reconocer? Toda la audiencia de Internet. Tenemos que buscar que nos reconozcan, que conozcan, que al menos sepan ahí el logo de nuestra marca. Segundo, el interés ya viene a ser la audiencia de nuestra marca, que ya tiene interés, algo de interés en nosotros. Tercero, consideración, el público que interactúa con nosotros. Cuarto, vamos con los leads. ¿Quién son los leads? Nuestros potenciales clientes. Entonces ya están como a punto de comprar. Continuamos con la compra, que son nuestros clientes? Y para finales, Fidelización, los clientes fidelizados. ¿Por qué yo les muestro esto? ¿Tiene que ver con analítica? Claro que tiene que ver. Porque yo no estoy en este módulo les estoy mostrando con palabras, con texto, pero yo debo poner arriba el reconocimiento. ¿Cuántas son esas personas de reconocimiento? ¿Cuántas son las personas de interés? Etcétera, etcétera. Y así yo voy a saber cuál es mi número que he convertido, cuál es mi porcentaje de convertidos y fidelizados, incluso de leads. ¿Ya? Entonces por eso es que yo les he traído este módulo. Como les digo, puede ser así, puede ser más corto, puede ser más largo y también depende de la marca, depende de lo que queramos convertir. Podemos convertir en... Podemos... Para mí, eh, eh, un engagement también es una conversión. Porque si yo con la marca lo que estoy buscando es una... es un compromiso de la audiencia que se en se la marca en su mente y no estoy, digamos, buscando vender desde ahí. Entonces sí puede ser una conversión. Todo depende de lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Eso es súper importante. Sí, vamos. Pues, ya creo. Sí. Bueno, chicos, pues, eso era todo. Espero que les haya gustado, que hayan entendido por lo no menos, porque la analítica es un poco complicada, un poco compleja. Mañana nos vamos a revisar más dentro de todo lo que he visto, que lo que hemos visto ahora. Así que espero que estén acá, por menos ustedes que ya han estado hoy día y que según mañana va a ser más sencillo entender lo que vamos a ver, porque ya va a ser más detallado. Vamos a hacer una lección, que quiero crear, que hagan, que vayan haciendo un poquito sí, de la plan amiga. para que aprendan y para que puedan apoyar en sus negocios. ¿Creo que tengo algo de tiempo? Sí, tenemos un poco de tiempo y eso me encanta porque yo quiero que ustedes le pregunten, si tienen alguna duda de acuerdo lo que hemos hablado y creo que es para mí una de las mejores cosas cuando uno habla que al frente, poder aclarar dudas, porque a veces uno habla, habla, habla y se emociona y se olvida del público, ¿no? Entonces, me encantaría de verdad que alguien de ustedes le alguna pregunta si tiene alguna duda El sitio web de la competencia o de la persona, qué cosas tengo que analizar. Similar, web ¿no? a, a mí me gusta bastante. Después hay otra que es Stats Crop. Es oh. <risa> Ahí están las notas, ¿no? pero a mí me gusta mucho la raíces. Ahí está el concurso para los que están en duda. Sí, sí, sí. Vean. <risa> Muchas gracias, gracias. Ella, creo que nos has apoyado mucho, bastante a nosotros.